Jornada 7 de FMS Argentina, Replica en la punta a punto de ser alcanzado por MKS, le tocaría una batalla contra Nacho en un muy buen momento. El predicto oficial fue una réplica, pero yo no estoy de acuerdo con ese resultado. ¿Cuánto me dará a mí la batalla? ¿Para quién me dará mi la batalla? Todo eso y mucho más, el replica merecía más, capítulo 7 Replica, vs Nacho. Empezamos la batalla con el Easy Mode de Nacho, en el cual es bastante constante y con buenas rimas, aunque opacadas por la penalización en el relleno. También consigue sumar medio punto en flow por las variaciones de ritmo y un punto en técnica dice que el jueguito, hermano que te este pide le falta más esquiles, se nota que es un pibe, la gente te quiere pero lo ven como giles porque ellos te aman pero no da lo que recibe, se nota es un idiota qué vas a decir Nacho agarra el beat van a caca, te va a destruir sí. se pensaba que ganaba vida de cara este Gil hoy te tengo en cara a cara y vine pa hacerte sufrir. Oh. Y la actitud hay cambio Ay. que pongan el audio, Nacho la voz de cambio, soy un Ay. rayo de sol por todo el flow y radio, le rompo los oídos, pero de ahí también el radio. Ay. Hablando de audio, Ay. se entiende, amigo, no llega, la postal que está en es una pena. Ay. Nacho, cuando llega, 30 dentro de tu venas es una rima, tu liga, el replic afuera Descendido, como ¿Cómo se lo explico mal, bro? Ah. Nachito en su momento, está en el mejor, no paro de mejorar, la ropa de competidor. Este me. Pero va de mal en peor se... última tra, tra, tranqui, matando a esta guacha Pisa que revienta. Yo los viernes tengo eventos y se respeta. El con su rap solo es viernes de Por su lado, Replic teniendo altibajos y algunas trabadas consigue clavar algunas rimas muy buenas que en directo capaz que no se captaron muy bien. Pero al estar haciendo un análisis en profundidad, te das cuenta de la calidad de sus rimas buenas y de las falencias de las rimas malas. Entra el bar, él metes el gol, pero lo anula el bar. Ah, pido otra copa, pido otra copa. Toma ginebra, quiebra en la taberna, ebriamente tuya. Vos querés que fuya, continúo en mis pasajes que yo me cabusa. La diferencia tuya es que vos la pensabas, en cambio la mía continúa la misma segmentación ay, ay. Mi manera propia es mi convicción Yo tengo maneras y sobremanera Veo el brillo de mis velas, te acribillo, luna llena, oh, llena. Oh, Yo yeah. soy mi manera Vos querés más brillo, lo saco de mí la lo mío oscuro como mis ojeras. Todos oyen, mi mente reverbera. Va y vuelve, no se disuelve. Oye, oye, se del esquí que este muestra ah, Voy a escaparme de mis trance mentales. Escapo de mi cárcel, leutide, ya no vale, no saben, no tienen clave. El, buscan a escape de su laberinto mental. Pero no sale, no tiene la nave. De oro puro, diamantina, mi llave es sale este hardmore que se viene de Replic es literal uno de los mejores que viene en la FMS Argentina 2019. Aunque también lo escuché tantas veces que capaz puedo llegar a sobrepuntuarlo. Coméntenme si están de acuerdo con el resultado o cambiarían algo. Yo, soy el rey, pero de mí mismo, él quiere ser el rey del resto, lo yo pesco en mi laberinto Muchos peces cuando aparecen ya son míos No necesito ningún subtítulo No quiero título pasé el capítulo La rutina me hace ser ser un ser ridículo Con la vida real no me vinculo ¿Qué pasa? Que todo me agarra Muchos piden basta En declive vacía Yo soy un perro que viene te agarra Te muerde la mente Por dentro te desgarra el alma En carpa de que salga mi palabra declive tu aura Otro mes pasa, otro mes pasa Otro mes, otro año que me arrasa Voy a deshacer tu masa para deshacer tu pausa Esas yo las sacié en mi casa Tocando la tierra y árboles que me nutrían Cuando yo tocaba el paraíso de mi vida, de mis cima Mental entra dentro de mi guitarra como Jimi Hendrix hace un brindis, ves mis esquis, Lo hago yo mismo, autoservice me gusta mucho el flow que Nacho maneja en este jarmo. Lo que sí tuve que penalizarle bastante el relleno y las rimas básicas, pero eso no quita que haya sido muy disfrutable para la batalla empiece como siempre Nachito cuando pega es y nega que el veneno te lo drena cuando llega este es un idiota y no me jode el tipo que es la nota y duerme bajo las flores muere esto que es así sin conciencia hoy voy a ejecutar la violencia vos querés convivir con Nachito para rimar pasa que de la violencia Algún lenguaje universal te vas a morir se entiende perfectamente no estás alguien argentina nigga cuando Nacho rima como lo castiga que este nigga que ella ni castiga estoy dolido con una amiga. ¡Va a perder la vida que yo! Todo tranquilito, te ejecuto Nene, no te doy el gusto oh. Hay un plano, hay un plano astral Sus puntos son planos, ¿por qué? ¿No están? Ay. Fácilmente, eso que es muy obvio Wachimbo, son basura, te mando con tu podio. Yo que estoy a cargo, y ya me lo cargué A cargo con mi carga, Nacho mata a tu nivel oh. Lo saca, más tranqui, este que es un gato Él hace full contact, su deporte de contacto ¿Se entiende? Así que hijo de perra, mejor saqué la réplica y me la doy en la pera, ya me aburrió. En la primera temática, tiempo, Nacho empieza muy bien, pero después termina equivocándose en los últimos dos patrones. y réplica se mantiene constante, sacando más ventaja. Esto que arrancó tranquilo, pero bueno, qué te cuento. Hay gente que se eleva, tiene rimas y talento. Otros no tienen ganas y pierden los eventos. Pero bueno, es por etapa. Hay tiempos y hay tiempos. Quizás no sé qué entiendo amigo. De que mi culpa que ellos no miren los síntomas, pero bueno hermano, se me quiso hacer el eso pero réplica lo siento, que esto es tiempo de descenso. Oh. Te vas a ir y qué te pasó si sí, yo tengo skill free y también flow, bro, se oh. siente un king y más oh. sufrido porque yo soy descendido, pero este primero descendió, cheque mal. Le falta más rap, capaz se traba Pero sin embargo que disuelve el ritmo sin un drama Vos va a mirar el suelo, quería tener talento Pero va a morir, Está pasando el tiempo Si fue, fue, fue mucho tiempo de batalla pasó la etapa, todo cambia si el bolígrafo se destapa Vas a otro mapa y esta cosa misma de siempre uno cansa el tiempo pasa igual para todos, lo con el presente solo pueden conectarse poco Mantengo el poco en lo que yo quiero y tomo mi logro Soy fiel a primismo mismo, no me deshonro Brim. Voy por mis tiempos internos, el tiempo de las manecillas del infierno, las agujas en tu cuerpo, soy una burbuja del talento, no pongas excusa, yo no lo hago si pierdo, acepto, vuelvo al concepto, el tiempo, yo si quiero a eso lo detengo, con los dedos, con mi alma, con mi concentración, la focalización mental en la interacción. Yeah. Antes decidí que ya pediros un favor, y es que si se suscriben al canal para enterarse de cuando salen nuevos videos y tener la campanita activada, tanto para eso como para apoyarme a mí como creador de contenido o a motivarme a hacer más videos y traer todo este contenido. Muchas gracias. En la segunda temática, tragedia, Replica empieza flojo pero clava una buena rima al final. Por su lado Nacho empieza con dos pull muy buenos, pero también metiendo mucho relleno por lo que el puntaje se reduce, además que tiene un patrón sin sentido que lo perjudica bastante. I go, I go, si no se dice este beat, estás muerto, baby. Y solo lo so en tres. Sí, yo lo mío no es una tragedia ni una comedia. Soy una tragicomedia. Ah, ah. Mientras te subo a entregarte mi tragedia dentro de su bucle oscuro Subo por tu tubo, si quiero reanudo Sé muy bien lo que hago y por eso mantengo lo puro Mantengo mi cubo, mantengo mi formación mental La exhibo, nunca quedo mudo, a menudo hago una tragedia Pero en mi mente ¿Qué pasa si se suelta para afuera? Así que es una tragedia que vas a verla Y es imposible que te escape negra de mi culebra, Última. en mi selva Entran, te desmiembran, se impregna Mi sabor en el mar es puro flavor La tragedia es que existan estas ¡Cambio! bacterias Antes era bueno, hoy es una verga Posta, a para la mierda, pero bueno ¿Sabes cuál es una tragedia? Que mi viejo reflex ya no es lo que era, qué malo. Oh. Pero bueno de verdad, Nacho acarra el track y la oh. gente dice the oh. fuck, ¿Cómo que carajo tengo tanta -ta tanta habilidad? Para tus tragedias, tragedias de oscuridad. No oh. vas a sufrir. Esto conmigo, sentido, que vos te haces el vivo, igual yo te reviento. Hay una tragedia que en este evento. Es que te regalen el puesto para descender de otro momento. Lo perfecto que yo a vos te metí, todo bueno, lo que quiero cuando hay que agarrar el beat, pero ya por mucho que le duele, yo de traje, de día, de noche, Con una ventaja de 19 puntos para Manucho, nos vamos a los personajes contrapuestos. Unos personajes contrapuestos en los que Nacho suma puntos extra por sus contraposiciones, pero sin rimas muy punzantes, mientras que Replic no sigue bien la temática, pero tiene un par de rimas muy épicas que hacen que el round esté equiparado. Chino Maidana contra Maravilla Martínez. Así que yo lo mato. Maravilla Martínez perdió contra Coto. Cheque Gato, te noqueó un producto barato. Ay, solo flash en la batalla. Como una maravilla, como China la muralla, quien flasha, quien ve la con la que te, te detalla, mi rap ya se hace sí Como una amarilla, es verdad rezarfado. Él es una muralla, no lo derriba ni a palos. Perdió, perdió contra coto y lo recago a palos. Entonces no es muralla, no es muy duro que digamos. Oh. Uh, claramente sí que soy duro. Las murallas son duras, decís que no estás seguro. Si quieres te lo demuestro agarrando tu cráneo y chocándolo con un muro, así te lo asumo. Oh. Contra muro, eso es yo lo que veo, pero nega, no lo entienda, esto es pelea de boxeo por más que se haga el bueno, en la izquierda lo me echan, yo me lo voy a hacer mierda con izquierda y derecha No son golpes de boxeo y te noqueo cuando quiero, cuando seno, y inserto mi veneno seno. ve como lo tuyo solamente es relleno puro chamuyo, cosa que nunca fue cierto y que tiene que ver con maravilla, hermano, la puta que acá, Nacho lo castiga, llega en Santa Villa, la zapatilla le saca a este nigga, maravilla es como sigue en la liga siempre habla de mi descenso de cosas ay, que te gusta hablar Vos hablas de eso ay, chico pasa que man conflicto los lobos no están hechos para el circo ay, ay si sí, yo circo bien bien chupamos huevo la posta que no me importa que dice el compañero los monos no están hechos para el circo qué parece ajá tampoco réplica para fms así que hermano la verdad es que me chupa huevo yo soy Maidana, no gané Y soy campeón del pueblo ¿Qué te pasa? La batalla, lo mismo que estos dos personas se pelean y cual playan. ¿Cuál es la gracia? Mejor de otra forma, porque solamente quieres golpear a la persona otra. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene de verdad? ¿Qué tiene vida al ring y ponerse a pelear? Yo también peleaba y hablando de verdad, no se basa por plata, que es por honor y por dignidad. No por dignidad de quien tiene más músculos Se nota que tus principios son minúsculos No tienen nada de amor, solo un tumor dentro Que lo puedo sacar cuando quiero y entro Vamos con los minutos libres Empezando por la invocación de un ángel caído que hace Repo Un minuto oscuro en el que sigue liberando todo su potencial Haciéndonos poner a todos la piel de gallina Sí, sí, antes este era bueno, ahora una mierda, siento a la jerga, ve mi vida como aumenta, Hago que mi mente trascienda, meto en mi selva, ves cómo entra, algo que tu mente disuelva, mientras fluctúo transito, difurco pasiones entre nubes negras, pero que te concierna, quieres entrar en mi selva, un collar de dientes de tiburones negros me cuelga, estoy dentro de mi selva, dentro de península desierta. Creyente de religiones muertas, se presenta para que te disuelva el veas tu meta. Ay. Sos un careta como cual chuleta, lo tuyo no entra. Ay. Mejor que vos te arrepientas, sos de lo que siempre inventa. Leyendo la página, dilucido la verdad de conviértome en leyenda. Ay. Voy para arriba mis sendas internas Se suelta la selva del show Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo Se va a cortar todo tu hueso. Aquellos lo vieron, lo comprobaron Yo entré dentro de ese plano Vi que todo eso no era en vano Que había mucho más valor acá que en el mercado Solamente fui Para donde quise ir, sí, sí, sí No querés ver mi habilidad sutil Por eso de a poco me convierto en MVP En mi king me convierto, solo lo hago más perfecto Amplifico todo mi talento Tengo el artefacto de diablo en el infierno Tengo mi alma Colgando del cemento, ah, ah, es muy interno, mucho laberinto divulgado por las imágenes que llegaron que ya no recuerdo. Ah, pero ahora vuelvo, ah, pero ahora vuelvo. Estoy en el mismo sendero interno, pero a poste interno dentro. tiempo. ¡Tiempo! Sigue el minuto de respuesta de Nacho, en el que lo hace bastante bien a pesar del patrón en el que se traba. Ese patrón no quita que mantuvo un buen flow durante el resto del minuto y que clavó unas rimas muy buenas. Dos. ¡Uno! una mano que arriba, que sabe el manique, que el que escribe, y también los misiles que justo para su cara Dice que lego las páginas. ¡Qué mierda dice el pibe! Está el que lee libros y también quien los escribe. que te duela? Le voy a pedir disculpas, me me chupa la verga Lo que diga este hijo de puta Quiere hacer doble tiempo y su argumento no funca me recuerda el cacha fusionado con Linzupa. supa oh. ese pelo cegamos y sinceros, sabe que nunca lo va a hacer Ay. tan bien. Por eso mismo me chupa con huevo lo que me diga cuando tira a nivel. Piensa que gana, piensa que gana, me falta palabras, qué mierda va a ser. Sigue al final nunca le da la cara, a Nacho cambia su cara y su carácter. Oh. Ah, shit. Lo clavo como quiero de verdad Saben pa' ¿Sabe? tiene la capacidad verbal para rimar como me sale que en un flag y, ¿Y me mal hablar, y me da mal hablar Y sabe que Nacho tiene mucha capacidad hace todo el tiempo con puro relleno La verdad me chupas en los huevos, yo también lo puedo mandar ¡Ahhh! Hasta puedo respirar Siga. Tomarme que el tiempo que sale perfecto que yo lo conecto mi pana Al final hago una buena preparada Hiciste si un minuto bueno que no sirve para nada no le va a alcanzar mi bro Y al final dice que no Tiene ganas este bobo Ya no tiene ganas El pedazo de Gil Yo tengo ganas y huevos ¿Cómo va a ganarme a mí? Este, sin dudas es uno de los minutos de ataque Más duros desde la FMS Argentina 2019 Nacho golpea donde más de le duele La réplica y con rimas muy, muy buenas Con buen flow y con una puesta en escena brutal ¿Querés que le den? Perfecto me parece Lo puedo hacer tranqui, tu pecho se enorgullece ¿Qué mierda que hace en este gil en FMS? Si le está robando el puesto a gente que sí lo merece oh. Lo hacía zarpado y camarada sí. Posta, tenía rimas resarpadas, Pero ahora se traba, tan solo la caga Antes era bueno y ahora un bueno para nada no puede chupar, brazo el bobo Mirate la cara, so salto loro Ay no tengo ganas, es lo que dice el bobo O la excusa que pone Ahora que le ganamos todo ¡Oh! Que me la chupen, verdad Falta flow y también capacidad Nacho piensa que su adversario lo no pudo llegar Pero mi mente adversa supera la adversidad oh, lo, flow lo que yo Ay. te doy Este flow endógeno es en lo que yo Ay. hoy te doy Rapper, yo Ay. soy innombrable como Bolte, de Chile, de helicóptero Ay. Lanza bomba de hidrógeno Ay. que no sé tengo los skills manique, también tengo un flow para darle al beat Quizás Nacho no le está dando tan fuerte, pero que se replica y hoy pierde como siempre La respuesta de Manucho no se queda atrás, aunque sin sí, Nando pusla en sus patrones de forma admirable Una puesta en escena también brutal y con muchas variaciones en el flow durante todo el minuto ¡Para arriba! Se lo damos en 3, 2, 1, Dentro de mis conocimientos arcaicos, me lingo por dentro, dentro de ese campo. Vos no servís para tanto. Hay muchas cosas que no estás pensando. Se ve que Ay. vos sos el que escribe tanto. Él escribe Ay. libros, yo escribo Ay. pacto redacto, Ay. epitafio interno. Te lo muestro, pero Enfrente tuyo, oh, dentro y medio iluso cuando quiero hacerlo Divido mi pasión dentro del cementerio Que ese minuto bueno no sirve una bosta Si pa llenarme a mí que es lo único que me importa No me importa ganar con que me conforme con lo hago Primo, el resto me da igual city south out, cuando agarro el mic Es mafioso de shanghai moviendo gente Normal que te arrepientai. ay Agarro el mic como quiero hacerlo Divido mi cerebro Tengo una esencia extraña que si te la impregno Vas a terminar dentro del mismísimo infierno A ver, no a verlo. No. Ahí te veo, te veo dilucido Las palabras que quiero en mi recreo No le rezo a ningún mausoleo En el dios interior mío el único que creo de Estúpido veo Dilucido lo que te escupo un músico bueno Vos un rapero, un buen batallero ¿En serio te importa eso? A mí no quiero, quiero algo más grande, ¿no? Este circo extraño. El Deluxe empieza con una capela muy buena donde se plantea un argumento a discutir y después un 4x4 capaz más bajo a nivel narrativo y también con muchos altibajos, pero de todas formas los dos dejan rimas excelentes. Okay. Para resumir, ¿cómo vamos? Toda la batalla diciendo que antes era bueno o era malo. Bueno para nada, un bobo. Pero peor sería ser un malo para todo. Tranquilos. Que por más que le griten mucho, a mí me echo un huevo. Siempre tengo un argumento. Escucho lo que dice y le contesto sereno. Soy malo para todo. Mira vos, qué loco lo que dijo el compañero. Si soy malo para todo, intento ser malo y soy malo. Significa que soy bueno. Ah. ¿Es bueno? Está bien, está bien. Un aplauso para el brother. Sos bueno para ser malo. Mis máximas felicitaciones. La verdad que es un genio lo que lograste. Por favor, ¿cómo te capacitaste? <risa> sos bueno para ser malo. Entonces soy malo. La puta que te parió. Él me da un argumento, yo se lo contesto y me responde cualquier cosa. O sea que ni él mismo entendió lo que me nombró. Yo puta sé, que es una cagada. Son cuatro. Vamos a estar y escucha lo que te meto. Él dice que pelear no tiene nada que ver. Vos, cuando te peleaste, se nota que los libros no transmiten sentimientos. Yo soy el que al público no le da lo que pide. Y él le grita: cerra un orto del pibe. ¡Oh! Violencia exhibe en la competencia y frente a todos los pibes. Entra dentro la hoja, cerra la luz y ve como tu alma expire. Yeah. Como expire. Mira que rima mala. Mi alma nunca espera, la tuya solo inhala. Pensala, y si es por mí, chupala. Acá somos todos iguales, así que si alguien me responde algo, se lo digo igual. Esto es cara a cara. Tu cara, cara. ¡Para arriba! Va, va. Ay. Dice que este inhala, habla cosas que no tiene idea, por eso es que este en el resto se caga. Si me dicen esta cosa que quieren que haga, que haga como si nada las cosas claras. En el resto se caga, ¿qué tenés en la mente? Solo me cago en voz hablando más precisamente. Oh. Así que guacho, soy un freestyler, me bardea, le respondo, no me siento más que nadie. Ay. No se siente más que nadie, no. pero se siente un cobarde, no valiente, cuando su corazón arde, cuando arrasó dentro el plazo y te desplazó a Ay. otra parte, solo con escuchar mi arte. Ah, vos mirá, se gase que es bueno la loca, pero compa de posta, que esa chota Ay. no me importa. Ay. Nacho a cota, compa, me deja bajo la roca, arrancame los brazos que te gano con la boca. Ay. Hey, que me gana con la boca, se te rebalsa, no modula, tienes dentro ya la sopa. Que pasó, todavía no acota, eso lo acata. Las normas del que tiene más impronta. Ay, ay, no modula, mira vos, chabón. Te piensas que esa mierda que es perfección. Yo modulo mal, pero estoy feliz como soy yo. En cambio, te fijas en mil porque hay algo mal en vos. ¡Oh! Obvio que hay algo mal en mí sí. Por eso solamente busco fluir con oh. mi ser Misericordia en cada visualización que te puedo ver Tráteme de usted Tráteme de usted, perfecto man Escuche usted, váyase a cagar Me importa oh. poco tu respeto, guachín cagón Si quieres respeto, enfrentame y ganatelo oh. Que me vaya a cagar el cagón Pero se caga en mí también, tiene una obsesión Ay. Con cagar y la mierda en entambiente de tu defunción Primo, no hago ilusión. No haces de ilusión, dice una cagada y se la gritan, ¡eso es una ilusión! Ay. Es muy fácil, maricón, de vuelta al descenso, ¡nos vemos, señor! veo con tu tu ilusión, si fue por difusión, tu triunfo lo veo difuso. Ah, ah, sos un intruso, sos inconcluso, yo inconcluso. Mi triunfo diluso, hermano, perfecto, me chupa un huevo, sigo relajado No me quieren ver ganar, yo estoy muy despreocupado Me van a ver ganar aunque miren para otro lado oh, Aunque shit. miren para otro lado, oh. vean donde vean, me escuchan, a mí no es en vano lo Muestro como clavo, lo muestro muy zarpado, siente la brisa cálida el llegar del verano Esa que es la posta, no es ninguna falacia, vean o no vean, lo escuchan por desgracia Ay. Vos sos una fantasía chito con un micro conquistó hasta una galaxia Oh, rompe toda la galaxia Yo tengo la vía láctea en el páncreas Rapiar mi terapia Para este mundo que me ensalza Para atravesar mi selva interna como Tarzan Ay ¿Qué mierda dijo que este iluso? Mi selva interna como Charizard Únima. ¡Qué iluso! La vía láctea que yo uso Ahí está su vía láctea El pibe nunca la puso Finalmente me da por 39 puntos y medio para réplica. Capaz que parece mucho, pero teniendo en cuenta que yo puntuo muy alto las rimas buenas y que penalizo las básicas y el relleno demasiado también, creo que el resultado es congruente con mi forma de votar. El resultado oficial fue una réplica, 4 réplicas y una victoria directa para réplica. Coméntame quién se lleva la batalla para vos, habiendo pasado más de 2 años de la batalla y podiendo pausarla y analizar bien todo. La tabla quedaría así. Y bueno, si te gustó el video, dale like porque me motiva, compartir el video porque me ayuda y suscribirte porque no sé. Chao. Si la persona más bella del mundo la tenía enfrente de mí, de mí. y mis neuronas se estrellan y cesan cuando me miras así, me enamora como la luna y las estrellas reflejadas.